5 estrenos destacados para ver en junio. Regresa una de las series que más disfruto. Vuelven los chicos. Vuelve The Boys. En esta ocasión hay una misteriosa arma anti-super con la que causarán caos. Se estrena el 3 de junio. Todo en todas partes al mismo tiempo es una película que la está rompiendo en los Estados Unidos. Adorada por los críticos y el público general, la historia trata con múltiples universos y promete una exótica y divertida aventura. Esta película promete muchísimo, tiene fecha de estreno confirmada en Argentina el 9 de junio, en Perú el 23 y en el resto de América Latina está por confirmar. For All Mankind fue una de mis series favoritas del 2021. La tercera temporada regresa el 10 de junio y da un gran salto en el tiempo y un viaje muy largo al despegar hacia Marte. Promete nuevos enfrentamientos, nuevos rivales y mucho drama. Pixar vuelve al cine con Lightyear, una aventura de ciencia ficción que cuenta la historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. Se estrena en cines el 16 de junio. Y otra de mis series favoritas del 2021 fue Only Murders in the Building. Amé esta serie, divertida, chistosa, con giros y sorpresas y tres fabulosos personajes. Charles, Oliver y Mabel regresan con un nuevo misterio y la enorme tarea de limpiar su nombre. Se estrena el 28 de junio en Star Plus. ¿Ustedes que van a ver? Comenten.